Bienvenidos al Módulo Académico de Aprendizaje Fundamentos de Programación ¿Qué va a aprender? En este Módulo Académico de Aprendizaje aprenderá una gran competencia general que es resolver problemas del contexto empresarial y social aplicando instrucciones que sean aceptadas en forma general por cualquier lenguaje de programación utilizando las más viables y eficaces de acuerdo al problema planteado. Esta competencia se subdivide en tres elementos de competencia a saber. Elemento de competencia 1. Solucionar subproblemas de un problema complejo con base en los procedimientos y funciones diseñando algoritmos con variables constantes y operadores. Elemento de competencia 2.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 La segunda unidad didáctica se denomina sentencias de decisión y cíclicas. En ella deberá estudiar actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera se denomina resolviendo problemas con sentencias de decisión y la segunda resolviendo problemas con sentencias de control cíclicas. La tercera unidad didáctica se denomina arreglos unidimensionales y bidimensionales. En ella deberá estudiar la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada aplicando arreglos en el manejo de datos homogéneos en memoria. Al inicio de cada unidad didáctica, usted deberá desarrollar la actividad denominada Confrontando mi saber, que tiene como propósito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 las tecnologías actuales están más interconectadas, generando una mayor interacción entre hombre y máquina, donde estrategias como el Internet de las Cosas generan un nuevo mundo automático y programable. Ante un panorama como este, usted como futuro profesional del desarrollo de software, debe contar con las bases teóricas sólidas de pensamiento computacional para detectar, analizar y solucionar problemas del contexto empresarial y social mediante implementaciones computacionales para proyectos informáticos de cualquier envergadura. Este módulo brinda esas bases teóricas, de tal forma que al terminar su estudio usted adquirirá los saberes y habrá desarrollado las habilidades y actitudes para resolver los problemas del contexto empresarial y social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 En su vida profesional estará demostrando esta competencia al momento de desarrollar sistemas informáticos, aplicando las herramientas, métodos y técnicas para el análisis, comprensión y abstracción de problemas hasta el diseño de una solución conceptual, que luego deberá implementar en un lenguaje de programación cuya correcta aplicación conduce a la producción de mejores programas, que aprovechen mejor la memoria del sistema, son más rápidos, eficientes, robustos y tolerantes a fallos. Esta competencia también se verá reflejada en su vida cotidiana, ya que le permitirá actuar con un pensamiento más estructurado y ordenado, para analizar problemas de distinta índole y así llegar a las mejores soluciones, teniendo en cuenta distintas alternativas de solución y todos los elementos implicados.